Ah, a la sabana andrea bueno, y a todos los chicos que están allí entonces preséntate preséntanos el proyecto y preséntanos a tus chicos y cuéntanos un poco sobre esa experiencia michael por favor bueno, muy buenos días, ahora sí, oficialmente para todos. Mi nombre es Michael Sandoval. Soy el director de una empresa que se llama Libertarios. Lo que nosotros hacemos es enseñarles a los niños a emprender. Hemos formado más o menos 2,400 chicos en 14 países en emprendimiento. Eh, nos hemos ganado cuatro premios de emprendimiento en Colombia. Llevamos emprendiendo en educación desde el 2000... 9 eh, más o menos eh, y digamos que creamos esta empresa porque creemos que los niños del mundo necesitan eh, aprender habilidades para la vida real por eso eh, fundamos Libertarios porque creemos que hay un problema muy muy grave y es que digamos la escuela tradicional no está enseñando las habilidades que necesitan los chicos, así que creamos este programa de emprendimiento, y además de eso ya recientemente creamos un programa un programa de, de programación, eh, de aprender a programar en Python, digamos no queríamos como un programa de, de, de Scratch y eso, que es como lo que hacen normalmente la gente, sino que programas que en realidad eh, les permitan a los chicos insertarse en la economía del conocimiento, y, y hoy tengo unos eh, chicos excepcionales que nos van a hacer su presentación así que vamos a, a empezar con Sarita Garzón. Sarita Garzón es una niña muy especial que llevo en mi corazón que es, es eh, muy tierna, muy inteligente, muy precisa, muy aguda en sus intervenciones y hoy va hablarles eh, sobre su negocio en relación a, a, algo, a una de las enseñanzas que desarrollamos en Libertarios, que es el modelo Canvas. Entonces, Sarita, cuéntale a la gente de qué se trata tu negocio y, y cómo es esa relación con el modelo Canvas. Bueno. Buenos días, mi nombre es Ana Garzón, tengo siete años y soy la dueña de KidArch. Hoy voy a hablar sobre mi emprendimiento basado en el modelo Camus. Voy a empezar con asociados clave. Yo tengo dos asociados clave, los proveedores y los que me ayudan a vender mis productos. Los proveedores son los que me vendan la materia prima, los moldes, las pinturas, los tarritos de pintura, los pinceles, las bolsitas, los stickers... Eh, así, y los que me ayudan a vender mi producto, me lo ayudan a vender en fiestas infantiles, fundaciones, así. Ahora voy a hablar sobre la, a, las actividades claves, yo hago figuritas de yeso para que los niños, pueden, los niños y las niñas pueden escoger sus figuras y en casa pueden disfrutar un tiempo pintando. Eh, mis recursos claves son mi papá y mi mamá. Ellos me ayudan a comprar la materia prima y me ayudan a repartir los kits por todo Medellín. También tengo otro recurso clave, que es tecnológico, como las redes sociales. Yo utilizo, por ejemplo, Instagram y Whatsapp. Mi propuesta de balón es que los niños se diviertan pintando y aprovechen el tiempo libre. En vez de estar viendo televisión, puedan pintar y divertirse. También que le pongan imaginación y diversión a sus figuritas. Eh, la relación con los clientes. Yo publico fotos en Instagram y videos sobre mi emprendimiento. Y en esos videos hablo sobre las nuevas temporadas. Las fotos también son de acuerdo a la, la temporada eh, Entonces, cuando ellos van a Instagram, van a encontrar un link. Y ahí los va a llevar a WhatsApp. Donde ustedes pueden decirme cuántos, cuántos quieren, eh, qué figura quieren. Así. Eh, los canales. Yo escogí como canal directo Instagram, WhatsApp y WhatsApp. Eh, yo uso estos dos para publicar, como ya les había dicho, y para que me contacten También tengo voz a voz. Cuando hago mis videos, estoy voz a voz. Eh, los que más me han comprado son mis familiares y mis amigos. Y por último, voy a hablar sobre la estructura de dos Yo hago las figuritas, eh, luego las empaco, eh, no, luego hago las, las figuras luego las pinturitas luego si las empajo con un pincel les hago un moño y les pongo el sticker de de qué? De, mi emprendimiento, de mi emprendimiento y luego eh, yo le pongo un precio de valor un precio de venta un precio de venta decir. y Ustedes ya me dicen cuántos se tienen de más? Chao. <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias. Genial. <ríe> Muchas gracias. Bueno, esta es... Fue... ¿cuántos, ¿Cuántos años tiene Sara? Tiene siete añitos, ¿cierto, Sarita? Sí. Tiene siete añitos. Bueno, Perfecto. ahora vamos a hablar con Sarita Morato. Entonces... Vamos Sarita Morato, yo siento, eh, a veces, no sé, siento que es súper dotada. Ya vamos a ver un poquito. Ustedes van a darse cuenta, a ver, ustedes harán el diagnóstico en la especialización. ¿Dónde está mi Sarita Morato? Acá estás. Bueno, Sarita Morato, eso. Bájate la cámara para que te vean. No, o sea, suela, suela. Eso, ahí, ahí, ahí, aléjate. Eso. Ahora sí, cuéntale a la gente, Sarita Morato, ¿qué, qué, qué, qué haces tú? Qué, ¿Cuál es tu emprendimiento? Cuéntale a la gente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sara Morato y tengo ocho años. Yo soy la dueña de la tienda de detalles en línea a la Macieta de Sala G. Tengo detalles para todos y también tengo muchas curiosidades. Me gusta estar innovando. Y me agrada bastante conocer nueva gente y estar en contacto con mis clientes es divertido. Bueno, en Libertad les he aprendido muchas cosas que me han servido para mi emprendimiento y mi negocio. Bueno, entre ellos está el modelo Canvas, el cual estoy aplicando estos meses y me ha servido para organizarme y organizar mis ideas de emprendimiento. Mi propuesta de valor, o lo que me diferencia en mi competencia, es que tú mismo puedes armar los kits que tú quieras. Puedes agregar cajitas del amor, pantublas, cojines coloreables, lo que tú quieras. Y yo misma las empaco con un hermoso papel, tornasol, y si vives en Bogotá, yo te los llevo. Bueno. Tengo clara el seg la segmentación de mis clientes, mis canales y mi sistema de pago, entre otras cosas. Y me gustaría decirles que si conocen a algún niño emprendedor, nunca duden en apoyarlo. Comprándole o siguiendo sus publicaciones. Bueno, hace un año cuando empecé en Libertarios no sabía casi nada de emprendimiento. Para mí era nuevo todo eso pero hoy en día tengo casi 800 seguidores en Instagram y manejo conceptos de emprendedor. También expreso mejor mis ideas que antes. Soy muy feliz con mi emprendimiento. Y apoyen a la Macieta y Salahe, que este agosto cumple un año mi tienda. Muchas gracias por el tiempo que me dieron. Muy bien, Sarita. Espectacular. Muchas gracias, Sarita. Espectacular. Bueno, ahora quiero presentar. Perdóname, Dime, disculpa. Dime. Dónde, ¿De dónde es Sarita? ¿De qué parte de, del mundo? ¿De Colombia? Es de Colombia. ¿Tú estás en ¿Es Bogotá, colombiana? cierto, Sarita? Soy de Bogotá. Sí, soy de Bogotá. Ah, perfecto. Gracias, Sarita. Qué linda. Todos los de hoy son de Bogotá. Ves, eh, como se dieron cuenta, Sara Garzón es de Medellín. Y, y Sara Morato es de Bogotá. Ahora vamos a hablar con Tomasín. Tomasín, Tomasín, Tomasín. ¿Dónde está Tomasín? A ver, Tomás, acá estás. Y Tomás hizo una presentación que me toca ponérsela. Esta es la presentación de Tomás. Listo, ahí está tu presentación, Tomás. Yo te la voy a... o sea, tú me vas diciendo y yo te la voy eh, bajando. En la a, partir de la sí. tres, a partir de la diapositiva 6, pero a partir de la diapositiva 3. 3, listo, diapositiva 3. 1 2 3. ¿Está? ¿Esa es la cuarta? O sea, esta la de acá. ¿Esta? Pero tienes el micrófono apagado, Tomás. No te estoy ah, haciendo. sí, sí, Ahora esa, sí. esa es la, Listo, esa es la tres Tú me vas diciendo, o sea, cuando necesites que baje Me dices, eh, siguiente, ¿listo? Disculpa, chicos ¿Listo? Eh, eh, Tomás y Michael eh, No estás proyectando la, la presentación aún Entonces, ¿para que la pongas? Es la podamos ver todos sí. en, la, en el full screen Háganme, háganme clic En mi, en mi este Porque la están viendo desde Desde la esta, o sea, tienen que hacer clic en Háganle el chinchecito en donde estoy yo, donde está mi ventana. Y ahí van a ver a Tomás y la presentación. ¿Sí? ¿La ven ahí? Sí, fijando tu... Si sí, no, ¿Sí, ¿Sí, me dan chinche, ¿tú? exacto. Dale, ahí. Listo. ahí aparezco con Tomás y con él, la presentación. ¿Listo? Dale Tomásín. Yo, yo, yo soy tu, tu asistente de acá. ¿Listo? Va. Listo, profe. Bueno, hola, mis queridos amigos, soy Tomás Torto Aperes, tengo nueve años y soy un joven emprendedor. Pues ustedes ahora me están viendo este Tomás, pues Libertarios lo sacó. Él me ayudó a descubrir mi superpoder de ser un conferencista. Y yo les, ahora les quiero presentar una, una, una oportunidad. Profe, siguiente. Siguiente. Siguiente. Listo, ahí está. Y sí. sí, sí. sí, soy Thomas Sartor pero tengo nueve años, y soy joven emprendedor. Bueno, les voy a hablar de la mejor oportunidad para aprender a usar dinero digital y ganar todos los días. Siguiente, profe. Siguiente. Sí. Pues como todos sabemos, el dinero nunca ha sido el mismo, nunca fue el mismo. Comenzó con el trueque, era cambiar beneficios por otros. Entonces, ya proviene la palabra salario y se pagaban mucho cosas, pero pero querían otra forma de pago, que era el oro. Necesitaban tres características. Divisible, fácil de transportar y duradero. Pues sí, era duradero, pero no era fácil de transportar ni divisible. Entonces lo cambiaron a las monedas metálicas. Entonces, muchas y muchas monedas que se está haciendo el cobre, entonces lo cambiamos al papel moneda. Ahí fuimos centralizados por el banco y como pueden ver en épocas anteriores le hacía pesos oro un, en un billete, pero ahora si cogemos un billete dice pesos, ¿por qué desapareció este respaldo del patrón con oro? Pues el Patrón Oro se eh, consideraba automático por pues, su correcto funcionamiento y no necesitaba de un tercero, ya que el creador del oro ponía el valor del oro en billetes. Entonces, como todo, entonces, o sea, que cada país confía en su propio papel moneda. Después vinieron las tarjetas plásticas. La primera tarjeta plástica Sí. O oh, en 1940, que fue diners Club. está nos dio un beneficio. Es que en vez de llevar el dinero en los bolsillos que nos pueden atracar, metemos la cantidad de dinero en una tarjeta. Y después llegaron los pagos electrónicos. Ustedes pueden ver que pueden hacer compras electrónicas sin tenernos que mover desde de la casa, pues ha evolucionado los archivos, de música, todo, pero no crean que la, el dinero ni las monedas evolucionaron. Se sí evolucionaron. Las criptomonedas tienen dos características. Son las únicas monedas que no se pueden falsificar ya que están enlazadas en las cadenas de bloques, por eso se llama blockchain y se valoriza a través del tiempo. Siguiente, profe. Siguiente. Siguiente. Este fue inventado 2008, y el valor inicial fueron 10 centavos de dólares, o sea, 300 pesos. Y el valor más alto alcanzado fueron 60 mil dólares a 60 mil dólares. Y algunas personas dicen que va a llegar a 100 mil dólares, pero esto va a alcanzar más. Siguiente, profe. Ahora les quiero hablar del mayor mercado de compra y venta de divisas a nivel mundial, es Forex. Y hace tan único este mercado. Todas las transacciones que este maneja. Y como pueden ver, este maneja 6 trillones diarios en volumen en un día. Lo que se tarda la mayor bolsa de Nueva York, un año. Y todas las personas, todas las empresas y número de personas que intervienen en este mercado. Siguiente, profe. Ah, no, profe. Tiene 90 años de experiencia y... 24 horas, es monitoría 24 horas, de lunes a viernes, siguiente profe. Y, y. Y solo las personas millonarias, los bancos y las empresas de alto capital podían acceder. Entonces, entonces ustedes se dirían. ¿quién, eh? Entonces, ustedes se dirían. Entonces, nosotros no podemos acceder a este mercado. Pues anteriormente, ¿no? Pero ahora sí voy a hablar de la empresa que nos da un acceso simple a este mercado. Es Omega Pro. Este tiene dos años y medio de historial y tiene mil miembros. Somos mil miembros. Siguiente, profe. Fue fundada en 2018, en octubre. Bueno, y estamos en más de 100 países, importantes, regulado por la FCA, el del Reino Unido. Siguiente, profe. A mí lo que me encanta es de esta compañía es este mapa, porque nosotros comenzamos siendo un paquete de inversiones en Forex, pero ya estamos con las criptomonedas y próximamente ya tenemos un chain y ya tenemos un banco, que es OMP Money. Siguiente, profe. OMP Money está conectado con Mastercard y es, yes, es mm, un seguro, profe, y fiable. Siguiente, profe. Y les voy a hablar de OMP Money. Es AEMI. ¿Qué es AEMI? Está autorizada para manejar dinero electrónico, profe. Siguiente. Y está con licencia de inversiones. Tiene tarjetas custodiadas, está con Mastercard y tiene una tarjeta de débito, profe. Siguiente. Y ahora quiero que conozcan a David Berkeley, quien es el CEO de nuestro banco. Él es el CEO de nuestro banco, profe. La pantalla ahí arriba es un video. Ah, eso es un video. Sí. Hoy. Hoy... No sabía. Quiero que conozcan a David Berkeley, es el CEO del banco. Dame un segundo a ver cómo proyecto el video dame un segundo, a ver. Bueno, ¿le, te, ¿podemos quedar viendo el video? Tomásín. Ok, si sí. Dale, sigue con tu presentación, campeón. Listo. Entonces, el anteriormente te para ahorita, y ahora les quiero mostrar el corporativo de lujo y los fundadores de Megapro, y les voy a contar un poco sobre ellos, Antes André sacas. el pensado de la compañía, es un economista y un empresario sueco, Es salido en la revista Forbes de la India como el hombre más influyente en los negocios digitales. Okay. Max Sims, es un cual certificado, es una leyenda en el MLM y es un empresario. Él se hizo millonario vendiendo vitaminas y compartiendo. Y compartió tarima con Bob Proctor, John y, y Robert Kiyosaki. Y es quien ha ganado más en esta industria. Y la World Sync. Es el cofundador. Es el creador de equipos de alto rendimiento. Gracias a él estamos en más de 100 países. Juan Carlos Reynosa es, el, para nosotros, es el gerente de Latinoamérica. El ex gerente del banco Wells Fargo. Y es, él ha sido invitado dos veces a la Casa Blanca y, y ha sido fue director de la Cámara Peruana de Comercio. La Cámara Peruana de Comercio. Siguiente, profe. Ahora les voy a hablar de los paquetes de inversión. Miren, ustedes pueden ver que hay desde 100 dólares hasta 50 mil dólares. ¿Por qué esto es tan bajo? Porque Omega Pro los pone así tan bajos para que las personas de poca capital puedan entrar a este gran negocio. Siguiente, vamos a... ¿Sí? ¿Y qué Profe, ¿y? Siguiente. Siguiente, ok. Siguiente. Sí. Bueno, y les digo algo. Eh, si ¿Tú qué negocio puedes montar con 100 dólares? Ninguno, porque tienes que pagar impuestos y todo, pero... Si, Gracias a esta compañía por los paquetes, tienen paquetes con interés compuesto, ¿qué es el interés compuesto? Nuestro joven amigo Albert Einstein decía que es la fuerza más poderosa del universo, y si tú tienes el paquete durante 16 meses se te va a triplicar tu capital. Y tú puedes ver que si tú lo retiras antes de tres meses, te va a cobrar el 30% de la penalidad. Y mira, que al final vas a tener el 300% de retorno, 200 de ganancia y 100% de capital. Y mensual, cada mes te da del 8% al 11% de interés compuesto. Siguiente, profe. Ahora podemos ver el programa de inversiones en dólares en el interés compuesto. Podemos ver acá todos los paquetes de 500 hasta 50 mil y a los 16 meses como se nos triplica nuestra capital. Por ejemplo, si tenemos 50 mil, se nos triplica 150 mil final te cobran el retiro, el 5%, el 5% de retiro, y solo te va a cobrar una única vez 29 dólares por, por el uso de back office. Siguiente, profe. ¿Ya? Ahora les muestro, pueden ver que al mes 8 nos va a dar el 100%, al mes 12 el 200% y al mes 16 el 300%. Es que Siguiente, profe. Y ahora les voy a mostrar el programa de Inversión en Dólares al Interés Simple. Pueden ver acá todo, cada vez todos los paquetes y si lo vamos retirando cada mes ya no vamos a tener el 300%, sino el 60%. Porque miren, tenemos el de mil ahora ya tenemos mil dólares. Si vamos, cada mes vamos retirando el, di el dinero que ganamos ese mismo mes. Siguiente profe. Listo, y ustedes están preguntando, ¿quiénes manejan nuestro dinero en Omega Pro? Pues son nuestros traders y nuestros operadores y los brokers. Estos tienen estrategias únicas y están monitoreados las 24 horas de lunes a viernes, a excepción de los fines de semana. Siguiente profe. Y ahora les voy a hablar de Active Games, una de las mejores brokers. Ha recibido cuatro premios de broker, mejor servicio al cliente, mejor servicio al, a Forex y mejor customación al cliente. Y, y ahora les voy a mostrar al acceso al sistema financiero de Forex y al... Y al BIP y al CRIPTO, pues ustedes pueden ser inversionista o asesor financiero. Pues tú, cuando como yo, yo soy un asesor financiero, tú puedes capacitarte y tengas una cuenta. Pero tú, si eres inversionista, tú inviertes en los paquetes. Y como puedes ver, como te expliqué ahora, si tú retiras cada mes, vas a tener del 4 al 5%, pero si lo retiras a los 16 meses, vas a tener el 8 al 11%. Siguiente, profe. Y ahora les voy a mostrar el mapa de ruta desde el 2018 hasta el 2023. Este nos ha ido cumpliendo todos los años y no hay ninguna queja hasta la fecha. Miren, acá está todo el mapa. Desde el 2018 hasta el 2023. Y este año, y todos estos años nunca nos han cumplido. Ninguna, ningún año, ninguna queja hasta la fecha. En ningún año han puesto ninguna queja. Y, y que es uno de los modelos que hace unos modelos y es esto es súper increíble ¿no? y definitivamente nosotros vinimos a hacer historia sencillamente bueno siguiente profe no sé por qué no me la dejamos leer, pero dice escuela de éxito cuántico bueno, bueno. y ustedes se preguntarán qué hace un niño? todo esto sobre los paquetes de inversiones de alto rendimiento, pues por pues porque en futuras generaciones no van a haber empleos y, y también yo, yo lo que obtengo ahora, o sea en esta compañía no lo obtengo siendo un empleado y este es un acelerador de sueño, y sobre lo que yo estoy leyendo, al, las, perso las personas millonarias construyen redes, mientras las otras están entrenadas para buscar un empleo. ¡Qué pena, profe! Tranquilo. Entonces, muchas gracias, y no sos perro académico. Muy bien, gracias, Tomasín. Bueno, Muchas gracias eso es lo que hacen mis, mis chicuelos, ahora... ¡Hasta una próxima vez! Muy bien, <ríe> gracias Tomasín. Gracias. gracias. Bueno, ¿qué pregunta les resulta? Si quieren levanten la mano, ¿cuál es la dinámica ahorita, Mauro? Sí, yo quiero que aprovechando y no usando el tiempo de Sara, de las Saras y de Tomás, que les hagan preguntas, mis estudiantes, a ellos. Sí, las claro. preguntas que les... Que que surjan ahorita, y luego nos quedamos contigo, y ya después hablamos todos juntos. Ah, listo. Listo. Entonces, quien quiera... Eh, Levanta pues, la mano. Hay la una mano opción y... de levantar la mano, levantan la mano y nosotros les damos acá la, la palabra.